Las 20 trabajadoras trabajadores están controlando cámaras con algunas situaciones de alerta. Queríamos que las vecinas, los vecinos, eh, al Padre Jordán, a, al querido Pastor Evangélico del Consejo de Pastores, vecinas y vecinos, insisto, que, que nos están acompañando, líderes de los colegios, eh, este centro de monitoreo, que, que tiene más de 20 puestos de control, que cada uno de los que están aquí, cada una, está mirando alrededor de 20 cámaras, nos va a permitir seguir abordando la problemática de la inseguridad. Nosotros en dos meses vamos a estar teniendo en Urling a 700 cámaras, eh, 700 alarmas. Nosotros en dos meses vamos a tener en cada esquina del distrito, al jefe de los bomberos, bienvenido, en cada esquina del distrito, en cada esquina de, de nuestro distrito, un, una aplicación y un sistema, llámese cámara o alarma, para, para cuidar a los vecinos. O sea, vamos a cubrir todo el distrito. Un distrito de 3.400 cuadras, un distrito de 1.700 manzanas, eh, 100 cámaras nuevas incorporadas en un convenio con el Ministerio de Seguridad, la conexión de las paradas seguras, tengo enfrente mío a la operadora con las paradas seguras y con, y con la cámara en cada parada segura, un sistema de alarmas nuevo que lo van a ver cuando salgan en una mesita ratona que tiene una alarma con dos cámaras incorporadas. O sea, vamos a estar con la posibilidad de cubrir todo el distrito más allá de que ya hay más de 10.000 aplicaciones de Urlingan segura que están en cada teléfono de cada vecino. Tenemos más de 10.000 lenas y nenes que tienen la aplicación Escuela Segura, Comercio Seguro. Bueno, seguir avanzando con la tecnología y esto, que es de, de primer nivel, esto que tiene incorporada una oficina del 911. Eh, antes de, de este centro de monitoreo, ustedes llamaban al 911, contestaban en La Plata, de La Plata llamaba Morón, de Morón llamaba burlingame y ahí nosotros teníamos que asistir. Hoy automáticamente, cuando llaman el 911, se escucha acá. Y desde acá mismo se interviene frente al accidente de tránsito, a la situación de inseguridad. O sea, hay una oficina que esto lo, lo, lo diseñó el ministro de Seguridad, de la provincia González, y nos colocó también esta herramienta el 911 para poder ser más ágil en la respuesta también del sistema de ambulancias. Así que bueno, gracias por estar. Eh, estos, estas personas en turnos de 8 horas, si no me equivoco. Van a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30, 31 días del mes, todo el año. Aquí se trabaja todo el año, las persianas van a estar siempre altas para que vean que, que, bueno, que gracias a estas trabajadoras y trabajadores y a todo el sistema de seguridad que complementan un plan de seguridad integral a los bomberos, que está a cargo de la Dirección de Defensa Civil del Municipio, a toda la Policía Bonaerense, a todo lo que es el sistema de ambulancias, nos da la posibilidad que desde aquí podamos mejorar todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestras vecinas y vecinos. Es una cámara y una alarma por día. Eh, en dos meses vamos a tener el distrito prácticamente cubierto. Le vamos a hacer llegar a cada vecina y a cada vecino a su teléfono la aplicación en donde van a ver el mapa de Burlingame, en donde están las cámaras puestas y en donde están las alarmas. Queremos que cada vecina y cada vecino vea dónde hay una alarma conectada, una cámara conectada, una parada segura con la cámara conectada. Lo tienen que ver. Porque en definitiva tienen que estar enterados de todas las acciones que nosotros venimos realizando. ¿no? Así que bueno, nada, muchas gracias al Padre Fernández, el Pastor también para los muchas gracias. Los voy nombrando a poco, bueno, vecinas y vecinos industriales también. Estos de ustedes, estamos muy orgullosos. Y lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes que están mirando las cámaras y cuidándonos también. ¿eh?